Estoy siendo suficiente y optimizando mis pensamientos y la dirección que elijo seguir hacia la felicidad. Yo soy el creador de mi vida. Estoy logrando más cosas en menos tiempo y soy verdaderamente imparable. Estoy siendo más atractivo y luzco mejor cada día que pasa. Me permito tener todo aquello positivo que estoy imaginando. Cuanto más me amo, más permito que otras personas puedan amarme. Me amo profundamente y estoy siendo un imán para la felicidad y la abundancia. La prosperidad fluye en mi vida, al igual que la riqueza y el dinero. En mi cuerpo, mente y alma reside una fuente infinita de sabiduría, paz y gratitud. Estoy disfrutando de mi cuerpo que es el templo de mi alma y lo cuido amo y acepto tal como es sabiendo que está mejorando día a día aquí y ahora decido valorar mi fuerza mi tenacidad y mi forma única y maravillosa de ser creo totalmente en mí y me estoy llamando a cada segundo cada vez más mi sabia voz interior me guía por el camino de la abundancia y la sabiduría de manera correcta y asertiva cuanto más me voy conociendo más claro, tengo el propósito de mi vida. Sigo a mi corazón y sé que me estoy acercando a mi destino, próspero y abundante. Estoy encontrando mi lugar en este mundo y me siento genial por ello ya que confío en mi instinto y decisiones porque sé perfectamente lo que merezco. Merezco a gente buena y de calidad alrededor mío que llegue para impulsarme y hacerme seguir creciendo en mi evolución permanente. Todo está bien, aquí y ahora. Acepto amarme de la forma en la que soy. Estoy siendo muy sano, optimista y positivo. Estoy teniendo mucha energía y me rodeo de abundancia permanentemente. Declaro que la abundancia material es una consecuencia de mis actos y abundancia interna. Soy libre de elegir añadir a mi vida aquello que genuinamente desee y lo estoy logrando con fluidez y alegría. Estoy fluyendo con felicidad, alegría y satisfacción. Mi cuerpo está relajado y mi mente permanece en calma. Mi alma está en paz. Me amo profundamente. Estoy consiguiendo cualquier cosa que me proponga y lo hago de manera natural, fluida y constante. Estoy mejorando cuidando y amando mi cuerpo con mucho amor, pasión y entrega. Estoy tomando acción permanentemente, con decisiones acertadas y concretas. Estoy siendo extremadamente productivo y eficiente, y continúo con paz y serenidad hasta que logro mis propósitos de manera excepcional. Asimismo, estoy siendo eficiente y óptimo logrando mis metas y objetivos. Sé que mi éxito está siendo un hecho y continúa por el camino de la plenitud y la abundancia. Me amo profundamente y cada día más. Poseo un don natural para cumplir mis objetivos y ello mejora día a día mi productividad y lo agradezco de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Hago de mi propósito mi fuente de inspiración y de vida. Merezco cada una de las metas que estoy alcanzando y las recibo con los brazos y corazón abiertos y continúo tomando acción constante a cada segundo para que así sea. En cada placentero descanso nocturno, siento como mis metas e ideas se reorganizan en mi cabeza y como mi cuerpo y mente se alinean y preparan perfectamente para desarrollar todas mis actividades de manera correcta, rápida y efectiva. Cada noche mi cuerpo se recarga de energía y grandeza y al otro día amanezco pleno, en paz y con más fuerza y vitalidad para continuar mejorando. Cada célula de mi cuerpo está vibrando en consonancia conmigo y con todos mis deseos. Elijo transformar mis desafíos en oportunidades y estoy aprendiendo a asumir las críticas de manera positiva, convirtiéndolas en conocimiento para crecer y progresar. Tengo el control sobre mis pensamientos y emociones para decidir siempre por la opción más conveniente y beneficiosa. Estoy tomando las mejores decisiones rápidamente y desarrollando un instinto superior que me lleva siempre a elegir correctamente. Estoy siendo creativo y obtengo las mejores ideas que están alineadas a mi propósito. Tengo el poder para desbloquear los códigos internos de la abundancia, la confianza y el bienestar. Todo está siendo como debe ser, de manera fluida y armónica. Mis tiempos son perfectos y puedo transformar mi vida cuando yo quiera. Estoy construyendo mis relaciones de manera profundamente amorosa, armoniosa, madura y comprometida. Estoy desarrollando todo mi poder interior con amor seguridad y plenitud. Cualquier cosa que necesito saber se revela en el momento oportuno. Mis tiempos son perfectos. Estoy creando las condiciones perfectas para mi vida, también perfecta, y estoy haciendo foco en aquello que me impulsa a evolucionar y lograr la plenitud de mi ser. Estoy siendo muy valiente y enfrentando todos los desafíos que la vida me propone con total seguridad, rapidez y obteniendo los resultados deseados estoy en paz con mi pasado y estoy irradiando paz amor abundancia y grandeza plena asimismo estoy aprendiendo y mejorando día a día en el camino hacia mi mejor versión con humildad y determinación Estoy teniendo la capacidad y solvencia económica necesarias para lograr todo lo que sea necesario para mi constante y permanente evolución. Estoy completamente alineado con una frecuencia positiva que solo trae cosas positivas a mi vida. Estoy siendo más paciente, tolerante y tengo una elevada capacidad para comprender a las personas. Estoy confiando plenamente en la voz interior que me guía hacia mi mejor versión. Agradezco diariamente las maravillas que hay en mi vida y estoy valorando hasta lo más mínimo. Con esto, atraigo lo más grande para mí. Estoy encontrando caminos y oportunidades a cada paso y confío en mi intuición e inteligencia que están siendo cada vez más exactas y precisas. Soy una persona única, extraordinaria y maravillosa, con un valor inmenso y tengo muchísimo para ofrecer. Me amo profundamente. Cada día estoy conectando más profundamente con mi propósito y con mi esencia. Estoy confiando plenamente en mí y en mis capacidades, habilidades y en mi sabiduría interna. Respeto mi dignidad a mí mismo y a los demás. Estoy consiguiendo grandes cosas porque confío plenamente en mis capacidades e intuición. Utilizo con sabiduría y eficacia mi presente, sabiendo que estoy logrando un futuro brillante y próspero. Estoy aprendiendo cada día y soy apto para trabajar en equipo. Soy un estudiante de la vida, aprendo sus secretos y los estoy aplicando en mi diario vivir. Siento calma al respirar, me siento libre, feliz y en plenitud. Me amo profundamente. Cada respiración me da libertad, certeza y relajación. Estoy siendo mi más fiel aliado, me tengo a mí y confío plenamente en mí, siempre. Soy mi mayor bendición y es mi poderoso ser quien me da la vida y quien me da la fuerza, siempre que la necesito. Creo honestamente en lo que digo, cosas increíbles y positivas se despliegan ante mí. La vida me está ofreciendo sus dones y los recibo con el corazón, agradecido y con alegría. Comprendo que los errores que he cometido son aprendizajes y obtengo de cada uno nuevas habilidades y mayor responsabilidad. Estoy siendo una mejor persona cada día, dando a otros lo mejor de mí y el universo me lo retribuye con abundancia y conocimientos permanentes. Tengo el don de aceptarme completamente tal cual soy. Y me amo profundamente tal como estoy siendo. Soy atractivo. Soy una gema que brilla y tengo el don de iluminar a los demás. Estoy siendo más inteligente, consciente y empático. Tengo todo dentro de mí para crear increíbles experiencias tanto para mí mismo como para los demás. Sé que puedo pedir ayuda y guía si las necesito de manera amable y afable. Mi conocimiento y mi templanza me están llevando a tomar las decisiones correctas. Soy perfecto de la forma en que soy. Me amo y acepto profundamente. Pido aquello que quiero y el universo me lo entrega. Tengo un tesoro dentro de mí que está aflorando cada día para hacerme mejor a mí mismo y a los que me rodean. Tengo un don, un poder divino que sirve para inspirar y ayudar a otros. Estoy teniendo pensamientos de amor hacia mí mismo y hacia los demás. Soy yo quien siempre toma la última decisión ya que soy el único dueño de mis acciones y resultados. Estoy teniendo pensamientos positivos respecto a las demás personas. Elijo ver a mi familia como un regalo y veo la bondad que reside en cada uno de ellos. Elijo darles lo mejor de mí. Estoy eligiendo amigos que me apoyan y que me impulsan a ser mi mejor versión. Estoy obteniendo todo lo que necesito para triunfar. Estoy motivado, soy poderoso y mi comportamiento está alineado con el estado de mi mente. Todo lo que estoy haciendo me impulsa a cumplir mis metas. Soy sano y estoy a gusto conmigo mismo. Estoy cómodo hablando conmigo mismo en el espejo y me siento bien con mi presencia. Cómodo y a gusto. Amo lo que el espejo me devuelve. Me amo intensamente. Agradezco a la vida la oportunidad que me está dando para vivir. Amo mi vida y la naturaleza de cada elemento. Elijo rodearme de gente que me trata bien y me tomo el tiempo para mostrarle a mis amigos que realmente me importan. Soy el creador de mi mundo, de mi realidad. Soy atractivo, inteligente y próspero en todos los ámbitos de la vida. Estoy siendo inspiración para otros y sé que mi luz interior está iluminando a mucha gente. Y agradezco por ello al universo y a mi ser que me guían en este hermoso camino de la evolución. Estoy sintiendo emoción por la vida y curiosidad por seguir aprendiendo. Agradezco la vida por comprender que es la mayor de las oportunidades. Gracias, gracias, gracias. Estoy atento a mi propósito y yo elijo el contenido de mi vida. Puedo girar el rumbo de mi vida siempre que lo desee y está bien que así sea. Es mi vida y yo soy el responsable de cada decisión y acción que tomo. Me estoy sintiendo muy cómodo con el contenido que elijo en mi vida. Yo elijo mi entorno. Son personas que creen en mí y me valoran, personas que me potencian. Conecto con el amor, la compasión y la fuerza que tengo dentro, naturalmente. Sé que estoy desarrollando mi máximo potencial, cada noche se está consolidando un punto de crecimiento en mí y todo lo aprendido en el día anterior impacta directamente en mi ser de manera extraordinaria. Siento como estoy creciendo a un nivel de excelencia, esa expansión me está haciendo cada día un mejor ser, más inteligente, más productivo, con más confianza y mayor control sobre mí y mis emociones. Estoy teniendo un preciso control de mis pensamientos, los cuales domino y manejo a la perfección para lograr cualquier objetivo que me proponga. Me amo inmensamente. Estoy siendo imparable en mi camino hacia mi mejor versión y al éxito. Estoy atrayendo a personas extraordinarias a mi vida, a gente increíble que me contacta de manera natural cada día. Creo absolutamente en mis habilidades para consolidarme como un ser íntegro, abundante, próspero y pleno. Sé que la abundancia está alrededor mío y estoy conectado a esa fuerza infinita. Mi potencial está fluyendo siempre a través de mí y siento cómo estoy atrayendo y creando éxitos desde mis pensamientos y mis emociones. Mis pensamientos y emociones son mis mejores amigos, juntos se alinean para crear una vida de excelencia en la que yo elijo vivir y me hacen sentir cada vez más cómodo y feliz. El éxito fluye constantemente hacia mí de forma natural. Estoy participando en mi día de manera positiva, productiva y optimista y dejo que mi fluidez guíe mis pasos hacia resultados prósperos y de calidad. Estoy realizando cálculos precisos y exactos y tomo para mi futuro decisiones que únicamente traen bienestar y fortuna abundante. Estoy siendo un imán para el dinero y los buenos negocios. Atraigo abundancia constantemente. Me estoy contactando con personas que están en la misma frecuencia de abundancia que yo. Creo absolutamente en mi habilidad para generar riqueza y prosperidad. Contesto preguntas sobre mis sueños, de manera fluida y segura. Estoy respondiendo con naturalidad y de manera inteligente a cualquier planteo que se me proponga. Mi autoestima está siendo fortalecida a cada instante por mi comunicación de excelencia, tanto conmigo como con los demás. Me estoy expresando de manera clara, correcta, concreta y asertiva, y sirvo de inspiración para otros. Estoy teniendo el control sobre mi vida, pienso fácilmente formas alternativas para solucionar cualquier situación que se presenta y lo estoy haciendo con serenidad inteligencia y firmeza. Creo en mí y en todo mi potencial para solucionar cualquier desafío que la vida me presente y estoy desbloqueando caminos que me llevarán al éxito y a la libertad absoluta. La divinidad que hay en mí me está permitiendo crear y desarrollar proyectos de éxito, lucrativos y absolutamente asombrosos. Me apoyo en mí mismo y la vida también me está apoyando. Todo está bien en mi mundo y sigue su curso natural. Abro las puertas de mi vida a la riqueza infinita del universo y me permito tener lo que desee. El dinero fluye con normalidad en mi vida, me sintonizo con su frecuencia y lo utilizo con inteligencia y criterio que me permiten duplicarlo e incluso triplicarlo. Merezco la riqueza, la estoy sintiendo en mí y está sucediendo de forma constante e inevitable. Mi esencia se está expandiendo dentro de mí, al igual que mi potencial. Cada día estoy logrando mayor prosperidad y los resultados son excelentes. Me adapto perfecta y rápidamente a cualquier situación y todo mi potencial e inteligencia se están desarrollando perfectamente y creciendo a cada segundo. Hoy estoy siendo mejor que ayer y cada día se repite. Mi destino es seguir creciendo de manera constante e imparable hacia mi mejor versión. Me amo enormemente. Me estoy expandiendo igual que el universo, de manera constante e infinita y estoy en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello, estoy atrayendo las metas que verdaderamente deseo, de manera fácil y rápida. Soy un ser de luz para este mundo y me permito iluminar a otros con mi conocimiento, humildad y bondad. Estoy siendo inmensamente feliz en mi propia piel y en mis propias circunstancias. Soy hermoso por dentro y por fuera, soy el creador de mi vida y la amo inmensamente. Soy un imán de abundancia. Soy poderoso soy valiente y creo en mí la persona que se refleja en mi espejo está siendo la persona que yo he elegido y la que estoy construyendo permanentemente con amor y paciencia estoy expandiendo mi mejor versión hasta límites nuevos que me son completamente normales y cómodos soy el responsable sobre mi éxito y tengo absoluto control sobre ello Estoy creando ahora mismo mi mejor versión, fácilmente y con excelencia. Mi éxito depende solamente de mí. Quiero y merezco lo mejor y agradezco por estar obteniéndolo. Gracias, gracias, gracias. Agradezco también a la vida por estar sirviéndome las mejores oportunidades en bandeja de plata de manera constante, aprovechando cada una de ellas y viendo cómo mi vida se expande como supernova a nuevos horizontes. Estoy cumpliendo mis metas una detrás de la otra con total perfección y sin excepciones. Permanezco tranquilo e incesante en mi avance y el universo me acompaña a conseguir todos mis objetivos. Bendigo todo lo que tengo y lo que vendrá. Estoy siempre en el lugar perfecto y adecuado, donde percibo fácilmente nuevas oportunidades para el éxito y la fortuna. Mi actitud positiva y receptiva provoca que se me ofrezcan cada vez más oportunidades, y agradezco por ello. Gracias, gracias, gracias. Cada día me estoy convirtiendo en alguien más exitoso, personal, profesional y económicamente. Soy un líder natural y una luz que alumbra al mundo, expandiendo mis capacidades y habilidades a niveles insospechados. Estoy siendo experto en atraer dinero y fortuna a mi vida, incluso cuando estoy durmiendo. Me estoy conectando con esa abundancia y siento cómo crece dentro de mí de manera imparable. Soy abundancia ilimitada y un generador perpetuo de posibilidades y oportunidades. Estoy mejorando eficientemente en todas las áreas de mi vida. Mi capacidad es ilimitada y estoy dispuesto y preparado para recibir resultados de excelencia. Estoy orgulloso de en quien me estoy convirtiendo hoy, me conozco a mí mismo en los niveles más profundos y estoy en paz con mi pasado. Hoy soy yo quien está decidiendo quién voy a ser y qué estoy consiguiendo. Cada día que amanece, renace una mejor versión de mí mismo, cargado de energía positiva. Me amo enormemente. Estoy viviendo y avanzando de forma implacable hacia mis objetivos. Inhalo lo que estoy siendo, un ser exitoso, próspero y lleno de abundancia, y exhalo lo que fui. Estoy siendo cada vez más sano, avanzando por encima de cualquier versión mía anterior, y cada una es superior a la otra. Siento un profundo y verdadero amor por mi cuerpo, mente, alma, y por todas las cosas maravillosas que puedo hacer. Soy único, me siento único, y con el poder de llegar tan lejos como lo desee. Admiro mis emociones y mi sentir. Me amo profundamente. Estoy alimentando a mi cuerpo con comida que me hace sentir bien, me siento mejor y mejor cada día que pasa. Me veo a mí mismo como un regalo del universo, como un ser de luz lleno de amor y bondad. Estoy sintiendo la grandeza en todas mis acciones y en mi vida en general, y siento también cómo me estoy acercando a un nivel superior del ser, de descubrir mi verdadera esencia. Me encanta aprender, disfruto de estar aprendiendo cosas nuevas todos los días, especialmente aquellas que eleven mi ser, me lleven a un nuevo nivel y me impulsen a alcanzar todos mis objetivos. Estoy teniendo la habilidad de generar los tiempos y los medios necesarios para aprender y mejorar y estoy absorbiendo el conocimiento en mi mente de una manera increíble. Es un don que me hace único y me distingue de los demás. Me amo profundamente y amo mi manera de aprender. Cada día estoy viviendo una vida ejemplar que atrae buenas personas. Me siento comprometido con mis metas, estoy agradecido por quien estoy siendo y por quien estoy destinado a ser un ser de luz, inteligente, próspero y abundante en todos los aspectos. Me estoy conectando con la abundancia de manera continua y fácilmente. Soy un ejemplo vivo de este maravilloso y abundante mundo. Sé que estoy yendo por el buen camino. Me estoy moviendo en la dirección correcta. Estoy haciendo lo que es mejor para mí y para las personas que quiero. Estoy siendo lo suficientemente poderoso para vivir acorde a mis valores, deseos y verdades y aprendo constantemente de todos los eventos que suceden a mi alrededor. Le doy la bienvenida al amor en mi vida. Amor a mí mismo y a mi entorno. Me amo profunda e intensamente. Creo absolutamente en mi potencial y capacidades. Soy líder de mis acciones y resultados de excelencia. Amo el momento presente y me siento en paz conmigo mismo, con mi entorno y el universo. Estoy conectado profundamente con mis objetivos y con mi propósito. Cada día me estoy acercando más a esa mejor versión de mí mismo que me conecta con grandes metas. Me siento en paz, me siento en plena serenidad, siento que esa paz me permite una claridad tal que me hace tomar excelentes decisiones en mi vida. Estoy dando lo mejor de mí cada día y ello se traduce en grandes logros, en prosperidad y abundancia constantes. Estoy asumiendo los retos de la vida con maestría y los estoy superando hábilmente, de manera natural, con pasión y alegría. Estoy dibujando una sonrisa en mi rostro que demuestra mi felicidad plena, mi alegría de vivir y de ser una persona especial y única. Me amo enormemente. Tengo el don de la constancia de continuar avanzando y siento como cada día me acerco más a cumplir todo aquello que me propongo. Me rodeo de gente cada vez más inteligente que me potencia y me lleva a nuevos estándares de conocimiento y competencias. Soy un imán para la gente con talento e inteligencia y siento como crezco a cada instante. Mi evolución es permanente. Cada día lo empiezo como si fuera el primero lleno de ilusión y energía que, conforme pasan las horas, se va incrementando y me elevan hacia nuevos horizontes. Todas mis metas están siendo logradas y puedo conseguir cualquier cosa que me proponga ya que estoy teniendo el conocimiento adecuado que llega a mí en el momento perfecto. Estoy teniendo pensamientos positivos respecto a las demás personas y agradezco este don maravilloso gracias gracias gracias elijo ver a los demás como un regalo del universo tal como lo soy yo viendo la bondad en cada uno de ellos al igual que en mí mismo mis comportamientos están alineados con el estado de mi mente y ello me impulsa a cumplir mis metas porque tengo todo lo que necesito dentro mío para obtenerlo estoy triunfando